y hey, hey, hey, parceros que se dicen bien o no. Oiga, estoy en Monterrey, en un barrio que se llama Barrio Antiguo y es como muy bohemio, muy colonial. es Hagan de cuenta, la Candelaria en Bogotá, eh, perdón, la Candelaria en Bogotá. Hagan de cuenta la Candelaria en Bogotá, algo así. Entonces, venga, se los muestro así rápidamente para que lo conozcan. Es bien bonito, es bien bohemia, hay cafecitos. Esa es una pizzería. Entonces, venga, lo conocemos así juntos. Es, las calles, si se dan cuenta, son como empedraditas. Es algo, no sé cómo, cómo decirles, decirles como, como tipo Villa de Leyva, así. Listo, así son las... Así son las calles y pues la vaina, colonial Española como siempre, ¿no? Miren las, las casonas. Las casonas españolas que vemos en todos nuestros pueblos de Latinoamérica, en todas nuestras ciudades de Latinoamérica. Entonces, vengan. Allí el que está enfrente, ese que dice Café Iguana es el más famoso. Si Jaime ve este video, yo creo que él se va a acordar alguna vez que estuvimos acá un un 30 de octubre trabajando, estuvimos en ese que hacían una buena rumba de electrónica y tales. Eh, vengan, ya vamos a llegar al Café Iguana. Entonces, si se dan cuenta, pues miren las lámparas, todo es súper colonial la arquitectura. Esta está un poquito, no, un poquito acabada, pero pues la mayoría están muy bien mantenidas. Esa dice la Galería Café. Cocina, terraza, Ahora hay mucho cafecito, mucho restaurante. Y vamos a llegar, esto es como la calle más concurrida. Sí, vamos a ir hasta allá y nos vamos hasta allá. Y venga, les muestro el Café Iguana, que es como el más famoso. Está acá. De hecho, ese tiene entrada por ahí, por esa puerta azul. Ese tiene entrada por esa puerta azul y tiene salida por allá, por la otra calle. Eh, peatonal vengan a ver si está abierto, eh, tiene la pizza Guana, pixita, y vengan a ver, cruzamos, miren, Café Iguana, ese es el más famoso, esto que ustedes ven acá, son disparos de una balacera que hubo hace no sé cuánto tiempo, y ahí los dejaron, ustedes lo no pueden ver, este es el Café Iguana, el Café Iguana, el Café Iguana tiene una historia, aquí en este café es muy... muy muy popular, muy conocido aquí en, en Monterrey. Aquí se han presentado muchas bandas. Aquí han venido rockeros. Acá yo me acuerdo que ahí hicieron música electrónica. Aquí han venido muchos artistas. Pero ustedes si ¿sí ven los hoyos en la pared. Esos hoyos fue una balacera. Esto, todos estos hoyos, venga, se los muestro. Eso fue una balacera que pasó el, en mayo en mayo de 2011. Pero dejaron, dejaron pues. La evidencia de lo que pasó en ese mayo de 2011 y el Café Iguana tuvo que cerrar hasta 2013. En 2013 lo volvieron a abrir, pero dejaron, pues, el, como la evidencia de lo que pasó ese día de, pues, no sé qué día de mayo de 2011 sería, pero bueno, ya son hace 12 años que pasó eso y ahí sigue, pues, el, el rastro del, de la época de violencia aquí de Monterrey y dejaron, el, dejaron las marcas. Entonces. Eh, bueno, eso tiene su historia y el café Iguana acá es súper recomendado, es muy bacano. Es cuando vengan a rumbiar aquí a Monterrey, ahí, y ahí siempre están presentando bandas de rock, de todo, muy chévere. Bueno, entonces, venganos, caminamos la calle principal del barrio antiguo, porque pues son varias cuadras. De hecho, está, está ahí en Cali, es que se me olvidó cómo se llama en Cali, también así que está el, la calle, así súper colonial, que hay un restaurante súper bonito con. Con, con este tipo de de árboles sobre las paredes se me olvida y entonces, bueno no me miras hasta el fondo este comienza aquí que dice Casa Morelos, Galería Club y ya nos vamos para el otro lado es que quiero ver aquí esta casa que se ve bien bonita voy a dejar, felicidad. Ah, desastre no Es el club Miren, es que era lo que quería ver Este que dice Alma Almacena Hablemos de vida y cerveza Está viendo el mural Es un barcito Bueno, vamos para el otro lado Y les muestro el Les muestro el otro lado de la esta es como la calle principal del barrio antiguo no hay más calles pues es un barrio barrio antiguo así se llama y estamos pues justo al lado del centro de Monterrey Mira, ahorita vamos a miren esa fachada esa fachada está muy bacana Super tienda El Paso. ¿Qué enteran ahí. Ups. Ya está cerrado. Les pues dio paso. Miren, ahí venden el hot dog. Para después de los de las chelas. Comerse el perrito caliente. Helados. Miren, salen desde helados. Está todo muy colorido. Eh, Aquí que dice la oveja negra, sea, también es cervecería. Acá venden vinilos. De pronto nos va a tocar cortar este pedazo porque tiene mucha música. Está hablando duro. Salón Morelos, Cotorritos, cervecería, cerveza, Foto 6, un, un estudio fotográfico. Aquí es comida, pero está cerrado. Acá comienza tardecito, ¿no? Y como acá es vida de, de fin de semana y tardecito, ¿no? Como después de las seis que la gente sale a trabajar. Y vienen acá a echarse las chelas. Con el Con la, con la millita. Miren, libro café y detalles. Qué bonito, ¿eh? miren, es súper colorido. Esta calle está súper bacana. Super colorida. Están tomando fotos a la chica, bueno sigamos, están tomando fotos, ahorita buscamos un spot para una foto, eh, un lebrije, alebrije perdón, es una lebrije, bueno acá ya no está tan cuidado esta casa, eh, quesadillas, El cielo italiano. Yo creo que venden pizza a las ocho y media y música en vivo ahí. Oye, por aquí hay un sitio. Estuve leyendo que por acá hay muestras de arte y eso, pero no, no, no logré verlo cuando venía para acá. Tienda artesanal, miren, pues que van a comprar las artesanías. Ahorita entramos ahí a ver si nos dejan grabar, hechinillar. Eh, ¿Qué venden ahí? Buenas tardes. Un policía. Y rocafela, Rasambar y bueno, ya, ya llegamos a la avenida, ah, ya hay un puente, venga Mira, miramos el puente, que se ve así también súper colonial, más barcitos, mucho café, mucho barcito, es como todo lo que saben que es tipo Cartagena, así, ah, tipo Cartagena, barcitos, cafecitos. Eh, construcciones de 1800 y péguele, así es es, es, es es el barrio antiguo aquí de Monterrey, eso sí súper recomendado, si vienen, vengan, muy bacano. Aquí que hay, bueno acá ya hay comidita, dramático, drama, dramático. Venga aquí hay unos grupos, uno que se llama Sentencia de Muerte no sé. Teatro. El viaje del principito el domingo a las 2, sentencia de muerte, Son obras de teatro. Se dicen muchas cosas de sexo. Este es un teatro. Si ¿Sí ven, hay muchas cosas por hacer aquí en el barrio antiguo. Snack to go. Es como para comprar. Para comprar los, las botanitas. Y ya vamos a salir en un estacionamiento. Y ya... Creo que ahí es el límite porque ya pasamos ese puente. Y ahí ya se sale del barrio antiguo. Sí. Es otro restaurante. Y hay noche de karaoke. Sin cover. La cubeta 250 pesos. La cubeta son 6 cervezas para que no saben. Espero que la cámara se vea hoy. Que ah, venga, nos subimos acá al puente. Venga, nos subimos a este puente y les muestro el cerro de la silla que desde acá se ve perfecto. Ese cerro que se ve allá se llama el Cerro de la Silla. Y ¿por qué le dicen el Cerro de la Silla? Porque se parece una silla de montar a caballo. No le van a buscar para nada, porque es porque eh, es igual a una silla de montar a caballo. Acá en la zona del norte de México pues eh, es zona de, de, de mucho ganado y de la gente que monta mucho caballo o bueno, montaba pues. Y ese es el Cerro de la Silla. Y yo alguna vez lo subí, uno puede subir caminando allá. Eh, no sé, sí, se puede subir como, como cuando uno sube a o cosas así como cuando uno sube cualquier cerro. Miren, ahí se ve perfecto. pero que no venga un carril, me atropella. Ahí se ve perfecto el cerro de la silla, ahí se ve perfecto la forma de la silla del caballo. Ustedes pueden subir ahí caminando como 7, 8 kilómetros, tal vez, no sé. Y me contaron la vez pasada que subí que eh, Cantinflas en vida le, di, pidió, le pidieron plata o el donó plata para construir un teleférico para subir allá, pero pues eh, bueno, como todo en Latinoamérica, ¿no? él dio la plata pero pues el proyecto parece que nunca se, nunca se concluyó entonces, eh, bueno, pero ese es el famosísimo Cerro de la Silla aquí hay muchos cerros en, alrededor de Monterrey pero pues ese es el más famoso, el Cerro de la Silla entonces volvamos a nuestra calle vamos a nuestra calle y vamos a mirar en la tienda de artesanías que hay entonces este es un pochito todavía funciona un pochito ah, ahí hay cerveza indio si vienen a México la cerveza que ustedes tienen que tomar es indio, esa es la mejor cerveza de todas del mundo mundial es la indio vamos a la... Vamos a la tienda de artesanías a ver si podemos grabar, si nos dejan grabar y, y podemos ver qué artesanías hay y los precios. Claro que donde, el otro mercado que les mostré del otro lado, como en el centro, debe ser más barato porque me imagino que esta zona, casi siempre estas zonas son muy turísticas entonces y si la sientan en un asiento, de asiento de extranjero pues más clavado todavía. Pero pues miremos. Vamos a ver qué artesanías hay. Oh. Este Rock and Fellas, y miren aquí estos amigos, ¿si ¿sí los reconocen? <ríe> qué bueno, qué chévere. Bueno, aquí llegamos a la tienda de artesanía. Vamos a ver si nos dejan grabar. Tienda artesanal. Un si podemos mirar a ver qué hay: chimichurri, cacao, alegríjes. Ah, hay como panadería. Hay tacitas. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Aquí chismeándote. ¿Esto qué? ¿Son botellitas con ¿a cómo que tienen ahí ¿na? ah, no, nada? Ah, nada, nada, no sé por ¿Y cómo son? Eh, doscientos. pesos son diez dólares? Sí. Eso está muy bonito. ¿Cómo se llama eso, Ponchos? Eh, se Mañanitas. ¿Y a cómo son? 5.400 Ah, oh, sí, está caro ¿Qué es, que es una... ¡Oh! ¿Y a cómo vendes las... bueno, no sé, las chamarras? Nosotros en Colombia le decimos chaquetas, ¿a cómo venden las chaquetas? 2.500 ¿Ah, y todas son bordadas a mano? Sí, pintadas ¡Ah, pintadas! Ah, ok Muchas gracias. Bueno, ahí miramos la tienda de las artesanías para que se vean una idea de cuánto. Está muy bacana las chaquetas. Pero 2.500 pesos vienen siendo 200. ¿Qué? 100 dólares, ¿no? Un poquito más de 100 dólares, 120 dólares. Y ya. Ahora vamos a buscar. Un lugar para una foto y listo. pongan en los comentarios qué tal les pareció el video si les gustó. No olviden, suscríbanse, los sean malitos por favor, no malitos. Suscríbanse. Pasamos otra vez una de las chicas que le están tomando las fotos. miren esa esquina fit y palos fat palos fit y palos fat allá tenemos otra chica que le están haciendo también eh, no sé si la alcanzan a ver miren el árbol como está cubierto con este tejido y allá la chica que está rojo también le están haciendo fotos están haciendo fotos para pues no sé, están haciendo fotos Creo que nos vamos a tomar la foto en esa esquina. Bueno, yo creo que fue todo. Parceros, ¿qué tal les pareció el barrio antiguo de, de Monterrey? Ya comenzó, ya está comenzando la música a sonar. Ya nos toca movernos porque... Ustedes saben que con música YouTube toma los, nos tumba los videos. ¿Ah, ¿Cómo son los hot dogs? 50 y 60, 70. Gracias. Ahí están los hot dogs para después de tomarse las chelitas. Bueno, nosotros en Colombia, después de tomarnos, nos comíamos un perro caliente. Les digo allá. Y Ahí es el café Iguana, donde les decía que es el más famoso. Como se dan cuenta, el barrio es súper fotogénico. Acá también están haciendo sesión de fotos. Venga, aquí hay un mercado, el mercado barrio antiguo. Vamos a ver qué hay adentro en el mercado. Entrada. Vamos a ver qué hay. Y bueno, tenemos hamburguesas, hot dogs. Ah, bueno, es una plazoleta de comidas. Hamburguesas. Pizzas. Es, una, es un sitio de comidas, básicamente. Acá ven quesadillas, ahí duran quesadillas. Alitas. Este es un sitio de alitas. No sé. Hola. ¿Arriba ¿Hay algo arriba? No, pues básicamente es de coger. Tiene coger al helado. Coger postre. Sí, qué rico. Acá sí, hay chocolate. Gelato. 280 mil. Gelado. De aquí que hay. Suchi, ok, Suchi. No, ya vimos que, hay en, el, ya vemos que hay en el mercado. ¿Me parece? Ah, sí. ¿Me puede enseñar a vender artesanías? Sí. Pulseritas tales. Bueno, muy bohemia la cosa. Una foto de Moitre CL. Chévere. ¿Quién le quema su cámara? Una foto de Moitre. ¿Cómo andas? que quemas tú? Todo bien. Hablamos, igual tu favor. Otra sesión de fotos. Ah, es súper fotogénica. Ay, miren, artesanías barrio antiguo. Miren, estas. Son muy populares en México. Las artesanías arqueritas La baronesa, cocina y cantina. Listo. El sazón del barrio. Bueno, este ya es más calle. Este, el sazón del barrio ya es más calle. No están. No están fish, fish nice Listo. <ríe> Se acabó. Bueno, parceros, díganme qué tal les pareció el barrio antiguo acá de Monterrey, les gustó, a qué se les parece, ahí les hice el recorrido de rapidez, díganme si les gustó, comenten, oigan, suscríbanse, no sean malitos, porfa. Hey, bros, gracias por ver los videos, nos vemos el próximo, chao.